Buenas noches, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham, Estamos otra vez acá en eh, Filosofía en Construcción. Como ya saben, esta es la segunda vez que estamos con las imágenes cambiadas eh, de lugar con Lucas ¿Cómo andás, queridísimo Lucas? ¿Qué contás? Bien, todo bien. Acá remando en la realidad que nos obliga a seguir pensando y, a, y cambiando cosas, ¿no? Está bueno, está bueno que, yo digo, todo, todo es para bien, yo soy un tipo positivo, todo es para bien, porque hace que te des cuenta eh, que estás en un tránsito, porque somos adultos y está bien que la vida nos tensione, es decir, porque no no, son, no estamos así tipo Heidi, siempre sonriendo, entendés, o, o tristes o siempre sonriendo, cosas que te pasan, tenés que aprender a manejarte con ellas, y tenés que eh, aprender a escribirla con algunos lápices que son importantes para poder aprender a vivir con dignidad. Todo tuyo. Bueno, eh, vos lo dijiste, los lápices tienen que seguir escribiendo para vivir con dignidad. Y justamente vamos a recordar, 16 de septiembre, Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, porque hace 45 años se cumplen de la noche de los lápices. ¿no? Aquella noche, el 16 de septiembre, donde la policía, con miembros del ejército, secuestraron y llevaron a diferentes bueno, penales y centros clandestinos de detención a 10 estudiantes que formaban parte de la Unión de Estudiantes Secundarios, también de la Juventud eh, Guevarista y de otras organizaciones eh, sociales y barriales, y que militaban por el famoso tema del boleto estudiantil gratuito. ¿no? Eh, me gustaría nombrarnos para, para recordarlos, básicamente, Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, María Claudia Falcone, Francisco López-Muntaner, María Clara Ciocini y Daniel Alberto Racero, que aún continúan desaparecidos y todavía están siendo buscados. Y tenemos a Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emil C. Moller que sobrevivieron después de eh, varios meses y años de estar secuestradas. ¿no? Eh, por eso recordamos, y como se dice, los lápices siguen escribiendo, ¿no? eh, ellos están presentes ahora y siempre, y me parece que siempre es necesario volver a, a resignificar ¿no? estos hechos y estos momentos de, de la historia argentina, que a veces parecen lejanos, pero en realidad son absolutamente cercanos, ¿no? y todavía están vivos en, en el presente, ¿no? en, en, en las crisis, en los conflictos y en los problemas de, del presente, en la lucha por la educación pública y por, de calidad, en la lucha por la salud, por la libertad, eh, por la justicia, ¿no? y todos aquellos derechos que obviamente fueron negados hace 45 años atrás, durante la dictadura cívico-militar, pero que muchos aún siguen siendo, ¿no? una gran deuda pendiente de nuestra sociedad democrática y que ojalá algún día algún día se puedan transformar y podamos realmente tener una vida digna, ¿no? Sí, eh, para... agregando lo que vos dijiste, y eh, es, hay que honrarlos a estos chicos... A mí lo único que me queda desde mi tradición es decir, arriba los que luchan, ahora y siempre, que están presentes, están en nosotros, como vos muy bien dijiste, es decir, ellos muestran una cara de las consecuencias dice que, que tiene luchar por las cosas y por la dignidad para todos, por la educación para todos. En este caso ellos, por un simple boleto este estudiantil, lo pagaron, lo pagaron muy muy caro, lo parece muy caro porque en la Argentina existe el fascismo y el nazismo. ¿Qué es ser fascista y qué es ser, eh, este, qué es ser un nazi? Es la pequeña persona que por el solo hecho que vos no pienses como ella, considera que no sos de la raza humana y entonces se cree con derecho a hacer cualquier cosa contigo. Cualquier cosa. Entonces, hoy en día aparecen algunos infelices haciéndose los graciosos, y tensionando, generando microfascismos, como se dice, de los cuales nosotros no vamos a mirar para otro costado, y sí se los vamos a recordar, para recordarles en qué están metidos, con qué están ensuciando sus manos, nada más. Exactamente, vivimos en una época donde se recrudecen ¿no? eh, sectores fascistas, sectores de ultraderecha, gente que todavía niega los crímenes de la dictadura, incluso los reivindica, y no solo los crímenes políticos, sino la, la, las políticas económicas. ¿no? Y todo eso todavía está muy, muy presente y muy marcado eh, en sangre y fuego, ¿no? en, la, en el ADN, si se quiere, cultural de los argentinos. Entonces es importante pensar eso, ¿no? Yo digo, estos chicos que desaparecieron me ¿No? dijiste vos peleando por un boleto estudiantil eh, durante un gobierno militar que disciplinaba a los estudiantes, a los trabajadores, ¿no? Con fines económicos, ¿no? de, las, de las viejas oligarquías y, y, y del imperialismo, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que realmente contextualizar, no vivimos en un mundo muy diferente y por eso hay que estar atento y como se dice, ¿no? Al fascismo se lo combate, ¿no? Eh, no se dialoga con el fascismo, se lo combate porque ellos rompen ¿no? con cualquier posibilidad de diálogo porque básicamente eh, niegan ¿no? la, la propia dignidad humana. Y me pareció que el, el, el ejemplo que más que ejemplo es simplemente la, la, la pura realidad de nuestra historia ¿no? eh, nos puede invitar en estos tiempos a pensar justamente la, la cuestión de la dignidad. ¿no? Es una palabra que bueno, forma parte de, de nuestro lenguaje, forma parte de nuestras ideas acerca de los derechos, pero como todo término eh, filosófico, porque es una palabra filosófica, más allá de que se, se exprese en categorías éticas, políticas, jurídicas, tiene un origen que es el, el pensamiento de, de Immanuel Kant. ¿no? Eh, que Probablemente vos lo habrás escuchado nombrar, otras personas no, pero básicamente Kant, filósofo del siglo XVIII, nacido en 1724 en, en Prusia, eh, lo que es actualmente Alemania, y que es considerado uno de los máximos representantes de la Ilustración y el movimiento iluminista europeo, que básicamente fue el que utilizó el término dignidad ¿no? para hablar el, del valor absoluto de toda persona humana. ¿no? El tema de la dignidad humana, justamente es el punto de, central, el fundamento a partir de los cuales deberíamos organizar toda sociedad humana y toda convivencia. Y Kant lo plantea, hace una distinción, y me parece que, que está buena para pensar, ¿no? eh, sobre todo en, en estas épocas de, de, de gobierno económico, ¿no? eh, entre distinguir aquello que tiene un precio, ¿no? aquello que... Eh, bueno, puede intercambiarse por otra cosa, por un equivalente. ¿no? Y aquello que no tiene un precio porque tiene un valor. Y ese valor es único, es inigualable, no es eh, absoluto, es independiente de cualquier cosa. ¿no? Y es, diría él, un fin en sí mismo. no El valor de la persona humana, el valor de, del, del ser humano en tanto ser moral, es un valor absoluto, es un fin en sí mismo, ¿no? Nadie puede, en realidad, utilizarse, nadie, nadie puede ni debe, ¿no? Utilizar a otras personas, ¿no? Como medio, justamente, para un fin particular, individual o colectivo, ¿no? Es decir, a diferencia de las cosas que tienen precio, y que uno las puede comprar, vender, intercambiar, trocar, o lo que quiera, ¿no? El ser humano, como sujeto de derecho, como ser... Eh, digno e inviolable, inalienable, ¿no? tiene un valor absoluto. Y esa idea, ya les digo, no, no, no es una idea con la que nacimos, porque mucha, muchos siglos de historia, milenios, la humanidad no, no pensó en esos términos, fue una idea que justamente fue cobrando fuerza en, en nuestras sociedades democráticas y que, de cierta manera, es la que inspira justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque nunca en la historia se había justamente planteado ¿no? de una forma tan absoluta y tan fuerte ¿no? esta cuestión del ser humano como un ser digno, con un valor absoluto y como un fin en sí mismo que no puede utilizar, no, se puede, no puede aprovechar, no puede eh, sacar tajada, si se quiere, ¿no? de cualquier otro ser humano en el mundo. Y esto es una idea, justamente, que proviene de, de, de Kant, eh, obviamente, con si quiere, un, mo un montón de límites, porque él habla de los derechos individuales de las personas, hoy nuestro lenguaje de los derechos es mucho más amplio, porque no habla solo de, del derecho individual a la vida, o a la libertad de expresión, o al voto, etc., sino que también hablamos de los derechos sociales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, entre tantas otras cosas, el derecho al trabajo, por ejemplo. Y también derechos que tienen que ver con, por ejemplo, el medio ambiente. Vivir en un medio ambiente sano, ¿no? el, el cuidado de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero todos los derechos tienen que ver o emanan, se quiere desde la perspectiva de Kant, justamente de esta cuestión de pensar al ser humano no en sus diferencias particulares no en sus diferencias ni de etnia, de cultura de religión de raza, de económicas etcétera, sino intentar pensar al ser humano como persona ¿no? eh, con un valor absoluto básicamente. Muy interesante eso, digamos este, más allá de lo ¿sí? para entender, porque yo soy como una especie de alumno grande ¿no? que va a la nocturna de filosofía. Eh, o sea, los derechos que nos conciernen a todas las personas. No las cuestiones individuales, sino los derechos. O sea, todos tenemos derecho a qué sé yo, cuestiones religiosas, rezar si querés lo que quieras. tenés que tener derecho a la vivienda, derecho a la salud, eh, derecho a la nacionalidad también es decir, hay personas hoy en día ¿cuántos millones de personas hay que son apátridas? que son los que están viviendo en campos de refugiados que al, es decir, al no tener una nacionalidad y un documento son invisibles no tienen ningún derecho directamente y los pierden eh, y los derechos humanos la cuestión ambiental que vendría a ser como un derecho que se incorpora o que siempre estuvo pero es, es más nuevo es más reciente en el sentido de ser consciente de eso que está ahí, ¿no? Porque hay otras personas que por inquietudes económicas, por ahí te destrozan un, un ambiente y luego generan todo tipo de, de problemas, como lo genera la megaminería, como lo genera este, el glifosato, como lo genera un montón de cosas. Este, ¿Es así, profesor? Lo que, ¿Lo que estoy diciendo se corresponde con lo que usted ha dicho? Exacto. Sí, sí, totalmente, totalmente No, Como decías y eh, estábamos hablando hay diferentes tipos de derechos pero en el fondo uno los puede remitir justamente a, a la misma base Ken Kant, bueno, es básicamente el, el ser humano cuyo valor estaría dado por la racionalidad no, la posibilidad de pensar la posibilidad de reconocer en sí mismo justamente el mandato, la exigencia de la, rey, de la ley de la razón que lo ordena y lo hace posible de ser una persona autónoma. Obviamente que cuando Kant habla de la dignidad en estos términos está siendo como excluyente, por supuesto, pero en nuestra visión democrática que retomó la idea kantiana, justamente eh, el, el, la cuestión del derecho se fue ampliando, ¿no? pasó de tener esta connotación del de ser racional, ¿no? aquel que piensa por sobre bueno, todo aquel que podemos considerarlo un, un, un ser humano, básicamente, en primer lugar, pero que cada vez se va extendiendo más la categoría, porque no solo derechos tienen los seres humanos, como dijimos en medio ambiente, los animales, etc. ¿no? Todos aquellos seres que se les puede reconocer eh, ser, valor, un valor eh, absoluto. Y es, es interesante pensarlo porque obviamente el lenguaje de, de los derechos choca con algo que sabemos todos y todas, que es básicamente que en la mayor parte de nuestra vida cotidiana esos derechos no se están respetando, no se están cumpliendo, no se están satisfaciendo. Por un lado tenemos eh, una, un derecho fundado justamente en la idea, ¿no?, eh, del valor absoluto del ser humano, eh, de la dignidad, ¿no? que, que nos hace digno de ser felices y de llevar una vida plena, pero que después, en las condiciones materiales de la existencia, esa dignidad parece, parece desaparecer, Bueno, cuando hablamos justamente de una enorme enorme eh, cantidad de derechos que no, no se cumplen. ¿no? Como hablamos de derechos, eh, se habla del derecho a la salud cuando... Bueno, gran parte de las personas no tienen acceso a un sistema de salud. El derecho a la vivienda cuando tener una vivienda es, es un mérito. Hoy, eh, hoy en día, y hace mucho tiempo, tener una vivienda es un mérito y, y no es un derecho. Hablamos del derecho al trabajo cuando de vuelta, ¿no? el, el, el derecho también se está transformando en mérito, porque tener un trabajo implica que, ¿no? pensar un derecho como un suelo del cual partimos todos y el, el, el piso del que partimos todos no es el mismo. Entonces, por un lado se da este lenguaje de los derechos, por el otro lado, vivimos una vida donde la dignidad, la supuesta dignidad de los derechos no está cumpliendo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No? Bueno, esa es la, la tensión. esa es la tensión, el conflicto que, que forma parte, creo yo, de nuestras sociedades democráticas. Pero, ¿cuál es la solución? Bueno, obviamente que no va a ser la quita de derechos como muchos sectores sociales eh, políticos proponen no yo decir, bueno, no hay, o sea, no, sí. yo estaba pensando recién que uno dice sobre tu frase que yo también la digo hay algunos hay algunas algunas personas que pretenden eh, quitarte los derechos qué sé yo básicamente lo que tiene que ver con sectores que viven del privilegio y que no quieren que nadie amenace, básicamente, la tierra, su posesión de la tierra, que no quieren que amenace su posesión del, del dinero y todo lo que conlleva. Ahora, eh, por ejemplo, en el continente donde nosotros vivimos en América, es decir, la administración de la cosa pública la decidimos a través del voto democrático o supuestamente democrático, o democrático Rengo, como quiera decirle eh, y entonces vemos que de repente gente que necesita de digamos de la aplicación de todos los de sus derechos para que pudiera amanecer no estoy diciendo que aparezca completamente, estoy a usando a propósito la palabra amanecer alguno de sus derechos resulta que vota en contra de sus propios intereses atacando sus propios derechos. Y esas son las las grandes preguntas que uno se hace desde desde siempre. Es decir, que está metido, el que el que tiene el poder, eh, eh, dice yo, los derechos, los contrarrestos, eh, quieren más derechos, yo les meto más miedo, ponele, ¿no es cierto? Como un ejemplo, a mayor cantidad de derechos, mayor cantidad de, de cuestiones escatológicas, de atacar a la gente, de discriminar, qué sé yo. El otro día lo golpearon a a un cantante no me acuerdo justo justo el nombre de él este uruguayo no, eso por no. este por, ah. sí sí a García por cuestiones de género como puede pasar en cualquier eh, uh -huh. lugar o lo que hablaste de la vivienda a ninguno de nuestros dirigentes se les ocurra decir che la vivienda va a ser un este un objeto social y no un objeto común como si fuera una botella de Coca-Cola o una cosa o al menos eh, buscar un punto medio o al menos respaldarte para que vos eh, te digas vas a poder acceder a estas viviendas, no, nada, andá, conseguilo si podés. Eh, que, inclusive los derechos esos, yo yo pensaba, ¿cuándo fue que hablé sobre esto? Ayer, yo decía, suponete un pibe vive con los padres, muchísimos viven con los padres, de, eh, que, que tengan 30 años, le viven con los padres. No viven porque son unos vagos. No, no tienen capacidad para alquilar. este Es muy difícil. Entonces este pibe, suponete, vive con el padre, que, que es propietario de su casa. Afuera en la vereda tiene, por decir, una marca, una surán, ¿no? Nueva. Eh, si está todo bien. Pero el chico, él, esas cosas son del padre, no de él. Él no eh, tiene un trabajo que gana más o menos, y con el más o menos no puede alquilar, menos puede meterse en un crédito hipotecario. O sea que él, en una línea así está igualado, y viajo a otro barrio ponele a Morris, y digo hay otro chico de 30 años que también vive con su padre pero está igualado con el que se supone de que de clase media clase media, los padres uno, y el otro pobre pero los dos jóvenes están igualados para mí en un nivel de pobreza y de no derechos y de no tener la posibilidad de, de los enuncian hoy nos juntamos acá para enunciar tal derecho pero el derecho ejecutado con practicidad no está en capacidad de que se instale. Eso quiero decir que a esos dos chicos, en realidad, les pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es más, si al pobre, al que es muy pobre, le das el trabajo del pibe que vive con el padre, que tiene, que es propietario que tiene la sura, estaría lo mismo porque gana poco. ¿Gana poco? Muy poco. ¿No hay una cosa que vos digas? Yo siempre en bromo con eso, ¿viste? la Fórmula 1. Nosotros estamos un líder de proyecto. Proyecto República Argentina. ¿Y ¿pónde dónde vamos? ¡Vamos para allá! Bueno, y a la gente la necesitas de buen ánimo. Y buen ánimo es que la respaldas. Que la gente viene con una cosa y vos la respaldas. No que te haces el gil y mirás para otro lado y decís mañana hago un anuncio. Eso quería hablar sobre, eso que pensando encontré, dije, mira cómo se igualan los intereses este, eh, etarios en este caso. Sí, es que es, es vos lo decís, eh, es lo que yo digo, la, la dignidad humana está violada por muchos lugares diferentes, pero hace, hace largo tiempo, y entonces esta cuestión de, de los derechos, obviamente, uno... Dice, la, la enuncia, muy bonito, pero después en la práctica, cuando, si se quiere, no eh, a, a aquellos que gobiernan o a aquellos que están en la posición que deben garantizar los derechos, no los garantizan, ¿no? sino que, si querés, los enuncian, pero no los llevan a la práctica concreta, no justamente se, se, se genera ahí una, una crisis también, una crisis de... De, de representatividad ¿no? básicamente una crisis de confianza si querés claro, yo diría que más eh, las dos cosas pero básicamente hay crisis de confianza porque para ser sincero eh, uno ya sabe que la persona que uno vota no tiene el poder no tiene el poder porque en el en el caso de Argentina es decir, tenemos enajenado absolutamente todo entonces, totalmente, tenés, tenés sí, sí, sí. todo enajenado, todo, todo, todo. Es, acá es tal cual, es decir, las palabras de Atahual Pachupanqui, que él dice que es de un autor anónimo, eso de las vaquitas son de, lo, son de los otros y, la, y las penas son nuestras, ¿no? Entonces, sí, sí, no, eso, es decir, eso totalmente. La, Nosotros lo, lo damos por descontado, pero eh, aún así, digo, a, aún así. Eh, otra vez digo si uno se queda en la enunciación de decir bueno el poder no lo tenemos nosotros Sí, totalmente totalmente entonces, no hacemos nada porque no podemos hacer nada más que esto otra vez caemos eh, si se quiere en, en, en lo que podemos llamar un acto de mala fe por no decirlo claro de otra porque vos, vos empezás a dudar entonces sí. vos empezás a dudar a quién es, eh, cuál es la representación real a quién están representando no porque vos agarrás y decís suponete que en ese dicho atahualpayupán quiere decir ¿la pena de, del gaucho cuál es? que no tiene nada tiene deuda, que tiene hambre la vaquita es la vaquita es eh, las rutas eh, la vaquita, la ruta la producción de electricidad en represas en eh, fó eh, combustibles fósiles la distribución de la electricidad también eh, los teléfonos internet eh, casi todo, que un montón entonces vos decís no, las penas son del pueblo argentino y el todo ese universo que necesitamos estratégico y que hay una fortuna sobre la cual podríamos vivir pero como, qué sé yo, ni que fuera Kuwait mínimo, porque somos muy pocos lo, los habitantes en la República Argentina no, los tipos te dicen discúlpame. ¿Vos eh, crees en la democracia? Sí. ¿Y hasta dónde vas a ir? No, yo quiero ir hasta... No, para un poquitito, tengo que arreglar. Porque vos podés avanzar, pero hasta acá. Vos tocas la tierra. Yo te lo digo, bien, no lo tomes a mal. Vos tocas la tierra y tocas la plata y hay un agujero de tres metros para vos. Porque esta... No, vos lo vas a tomar mal. Claro, yo te entiendo. Pero es así. En el mundo las cosas son así. ¿Qué, hace? ¿Qué vas a hacer? Cuestión tuya. Yo te advertí, el que avisa no engaña. Disculpen que sea tan irónico. No, está perfecto, está, está perfecto. Eh, está muy bien. La realidad es que eh, ahí es cuando dice, te decía, ahí se pone en, en crisis la, la proclama de derechos, porque es muy fácil hablar de derechos, pero... Eh, un, una vida digna requiere justamente de, de la concreción material. Entonces, lo que siempre hay que pensar es, bueno, ¿de qué modo se puede garantizar eso? Pero también se requiere de, de voluntad política de hacerlo, de voluntad económica, y también, obviamente, de pelear con, con intereses instalados. Eh, pero en el fondo, me parece que está, está bueno recuperar esto, eh, porque Quizás en el no ejercicio de, de los derechos uno se olvida que eh, bueno todos, todos valemos lo mismo. Y estaría bueno pensarlo también cuando quizás se subestima, no se subestima la vida de la gente, se subestima la realidad de la gente, se subestima, vamos a decirlo, al votante, ¿no? que por no ver el mundo del, del modo en que quizás otros quieren eh, se lo baja de categoría humana directamente, ¿no? Se lo considera un, un, un contra, un estúpido, un ignorante, o, o como quieras llamarle. Nos bajan el y Te bajan el precio, como se dice en la cancha. Te, te bajan, bajan el precio. Te bajan el precio, te bajan el precio. Ya tu valor se desapareció, te, te volviste un precio, ¿no? Eh, y a veces parece que, que, que los votos mismos tienen no tienen precio. Está básicamente una campaña para, para comprar votos, para comprar adhesiones. Puedo Pero ser... el, el valor de la vida digna... Parece que está en deuda. Y me parece que, digo, eh, y, y ahora, ahora me preguntás, eh, me parece que cuando se, suba, se subestima al ser humano, esto, ¿no? Es como que baja el precio. ¿Y dónde está, no? ¿Dónde está eh, si supuestamente la, la población, el pueblo, o como quieras llamarles, es en realidad el, el eje por el cual se tiene que vertebrar una vida digna? Si no está eso, si no está esa base, ¿de qué derechos vamos a hablar? Hay una... Decime. Sí, no, no, no, no. Eh, primero, para no olvidarme, porque yo soy medio de, de, de irse por las ramas. ¿Te acordás que cuando empezamos el primer ciclo hablaba <risa> moderno por las ramas? Bueno, es la mía. Yo <risa> soy un monito chiquitito, yo va por las ramas y digo, me concentro <risa> <risa> y te pregunto, cuando vos estás con las alumnas y los alumnos, no sé si está bien dicho, o los chicos, por ahí la palabra alumno, alumna, no está bien usado, pido perdón, si es así, pero eh, hablan de la dignidad ¿Preguntan ellos sobre la dignidad? ¿Escuchan? Contame un cachito. Qué buena pregunta, mira. Me, me encanta porque hay, hay algo que me viene molestando en, en estos días, no no, no de los jóvenes ni de las jóvenes, pero sí otra vez, ¿no? Esto de, eh, no es, si querés te lo voy a decir, ponerle un precio a la juventud, ¿no? Esto de eh, empezar a categorizar, bueno, acá la juventud, esta es, es la juventud de izquierda, la juventud de derecha, la juventud es de centro, la juventud es apática, la juventud es... ¿no? Se esencializa la juventud, justamente otra vez, se le quita dignidad, se le quita dignidad a la juventud para eh, incluirla, si se quiere, en, en, en las categorías del, de, de, del poder de turno, y me parece que también hay, hay, un, hay un gran desfasaje respecto de, todos hablan de la juventud, así como todos hablan de, de, del, del pueblo, de la vida de las personas, y, y realmente el encuentro con un, con un joven real. Porque de pronto me, me parece que el, el, el domingo a la noche ¿no? eh, empezó a circular esta idea en un montón de, de, de, de medios, si querés, que, que se pueden llamar progresistas, que la juventud se volvió de derecha, que se radicalizó, que, que esto que lo otro. Hace <risa> dos años la juventud era de izquierda, feminista y, y, y abortera. Y yo digo, están hablando de la juventud sin ver a la juventud. O sea, le están poniendo un preso a la juventud sin, sin en, en, encontrarte con, con, con la persona, con, con el ser humano del cual estás hablando, ¿no? Eh, lo cierto es que esa, esa respuesta uno solo la, la, la puede generalizar, pero, pero la, la juventud es muchas cosas. Eh, la juventud es de izquierda, la juventud es, es un poco de todo, por supuesto. Y la juventud también... Eh, en diferentes sectores piensan diferentes cuestiones. Eh, esto de, de querer encasillar, siempre igual, es típico, ¿no? De, que es izquierda, que es derecha. La juventud tiene su, su propia dinámica y su propia, propia lógicas Y me parece que hay que complejizar eso. Eh, si vos me preguntás esto de si se habla de la dignidad, y bueno, te voy a decir, a veces sí, a veces no. Eh, a veces eh, hay... Tenés grupos de jóvenes que están, que eh, si se quiere, más, más pendientes o, o más politizados con el tema de, de, de, de, los de los derechos y de la defensa de los derechos. Y tenés también un gran sector de la juventud que te dice que no tiene ni idea. De hecho, en esta semana, que, eh, bueno, previa a, a, a las pasos más o menos en, en todos los cursos que tuve, pregunté, ¿no? Acerca de, bueno, que van a votar, que piensan en esa cuestión, y te encontrás con, bueno, te, te encontrás un poco con todas las miradas, pero también te encontrás con una gran, una gran parte de, de, de los jóvenes que te dicen eh, que no saben, básicamente, están los que te dicen que no van a votar porque no saben y no quieren votar sin saber, que hasta me parece una actitud, pero hasta muy digna, ¿no? Muy, porque yo les digo... Muy honesta. Muy honesta, muy honesta. No, no, no te juro que, que, que me es increíble, pero no sé, me sorprende porque digo, qué honesto que diga, no sé y no voy a votar. Por la mayor parte de las personas no sabe y vota, en muchos casos, ¿no? Nos informa y vota igual. Entonces, que, que te digan eso, bueno, te llama la atención. Eh, pa, para bien, digo, no, no o sea, me refiero, no sé si bien, pero me parece lógico que te alguien te responda esa edad saliendo del esencialismo que, que un joven por ser joven tiene que ser rebelde o tiene que eh, tener alguna ideología no, te encontrás los que te dicen que no les interesa la política los que tienen un pensamiento que, y te dicen bueno, estoy a favor de mi ley los que te dicen no, estoy a favor del peronismo, los que te dicen no, estoy a favor del eh, de macrismo por ahí menos, no sé, no me, no me he cruzado mucho alguno quizás que te habla de la izquierda, del frente de izquierda, o de la izquierda más, si se quiere, radicalizada, por decir una palabra, la más izquierda. Pero en general es muy heterogéneo eso. Eh, y, y algunos sí tienen como ese lenguaje de, de hablar de los derechos, muchos otros no. Y me parece que, que está bueno entender eso, porque se ponen esas etiquetas... Así, a simple vista, con el, resu con el resultado opuesto, que mm, realmente no, no, no ayuda a comprender la situación, no ayudan a entender cuáles son los reclamos, no, no, no ayudan a entender cuáles son los problemas, no ayuda a entender por qué un joven puede no, no sentirse representado por, por ningún partido o, o por ningún político, eh, no ayuda también a entender por qué algunos sí se siente representado, y, y no ayuda tampoco al, al, al diálogo de ideas, porque ese es, el, ese es la, el, también la, el quid de la cuestión, ¿no? Claro, tenés toda una operación, de incluso de los grandes medios, que se toman de, por ejemplo, lo que pasó con la, la profesora en la escuela, ay, no me acuerdo de dónde era la escuela, pero que, el, eh, que salió la imagen en todos los medios, que estaba la, la, la mujer, eh, furiosa y, y sacada, ¿no? eh, discutiendo y, y discutiendo en mal modo ¿no? con, con los alumnos, y que a partir de eso hubo, como hace siempre nuestra, nuestra derecha local, un intento de demonizar el tema de la política en la escuela y toda la cuestión, eh, pero la verdad es que los momentos que se pueden establecer, diálogo y lo que se puede eh, construir y se puede hablar bien del tema, te encontras con... Eh, un popurrí de todas las posturas, como te lo encontrás en el resto de la sociedad. Entonces, si uno no dialoga con esas posturas, si no se sienta a charlar, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué, ¿qué pensás? ¿Por qué lo pensás? Eh, ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu punto de vista? Mm, cuando se está equivocando? ¿Cuándo no? Si no entras eh, en ese juego y te parás desde el lugar de yo le pongo precio a cada uno y, y desde afuera, entonces hay algo de, de la realidad que se está escapando. Y me parece que cuando se habla de la juventud, sí. eh, en estos últimos días, yo veo que, que se habla de la juventud, pero la juventud se, se, se está escapando porque están interpelando, no están hablando de la juventud, están hablando de la idea que tienen ¿no? los que escriben y piensan acerca de la juventud. Y eso es algo muy, muy distinto. Sí, eh, totalmente, escuché. Y te agradezco la, la respuesta porque alguien como, como vos que está al frente de, de un aula me puede dar yo, a, eh, yo arranco así ¿no? apoyando sumo, me sumo a lo que él dijo no le quito una coma y agrego ¿no? continúo escribiendo empiezo con una frase de Artigas que está en el escudo de Montevideo que dice con libertad no ofendo ni temo la repito con libertad no ofendo, ni temo. ¿Qué quiere decir? Yo creo, igual que Lucas, en la libertad irrestricta, o sea, sin límite, de las personas a decir, a pensar, lo que se les ocurra, a generarlo, y que los otros también tienen, en forma irrestricta, la libertad de pensar distintas cosas sobre cada uno de nosotros. Porque entonces, si no, hay una cosa que es la libertad y otra cosa que es la tolerancia. La tolerancia es una palabra horrible, porque te estoy tolerando. En realidad no te soporto, pero te estoy tolerando. Y vos te la tenés que comer y tenés que saber que la gente tiene derecho a ser libre, que es libre, que nace libre y que tiene derecho a pensar lo que se le ocurra. Y por el hecho de que piense lo que se le ocurra, no es mala persona es mala persona. No hay buenos y malos. Yo, es, es algo este, que, que he incorporado para mí, lo vengo hace rato remando, pero lo he definido ahora. Es decir, no es cierto que ah, todos los que votan a mismo son malos y no es cierto que todos los que votan al frente de todos o cualquiera de las son todos buenos. Es una mentira. Somos todas personas, toda gente. Luchamos para que hubiera democracia y para que hubieran opciones de las diferentes tendencias. Por más que a mí, individualmente, subjetivamente, se me ocurra que hubiera una zona escatológica. lo vuelvo a decir que es mi subjetividad la que habla. Pero yo no tengo problema en que otro venga y diga lo que quiera. Entonces, cuando vos estás eh, eh, bajando el precio de la juventud, en el fondo es porque vos no crees en la libertad de esas personas. No crees en la libertad de esas personas y no está dispuesto al extremo de creer en forma irrestricta en la libertad de esas personas. Sino que le está bajando el precio cuando decís que lo estás tolerando. Tolerar es horrible. Es horrible. Lo que trae detrás, tolerar, no te soporto. ¿Qué es el no te soporto? Te voy a golpear, te voy a agredir, te voy a hacer cualquier cosa. Es que pueden opinar lo que quieran. Cuando vos vivís en una comunidad... Que en forma irrestricta es capaz de sentir eso tan piola por los otros vos bajás el nivel de agresión porque la gente te dice cualquier cosa y ah es lo que te están diciendo escucha ¿entendés? nadie tiene exactamente el 100% de razón sobre tal cosa de ningún lado o del otro todos son subjetividades que se van juntando y de repente vas armando pero lo importante es que nadie ponga en riesgo la libertad la dignidad lo que le haga sentir a la otra persona cuando no lo está respaldando se para delante de la clase un chico y te dice una barbaridad, vos lo tenés que respaldar y después decís, me gustaría, si dice algo muy fuerte decir después me gustaría tener una charla contigo pero jamás le diría, oh, usted se va de la clase o dijo tal cosa a la juventud no, lo aceptás para que vean que el tenta, suponete un ejemplo, tensionar diciendo una cosa tremenda, pero no pasa nada. Después vos hablas aparte y dejás que el resto se quede magullando, a ver qué pasa, que piensen. No tiene nada de malo. Nada de malo. ¿Entendés? Entonces, lo que acá sucede es que realmente lo que hay una falla tremenda es con la libertad de expresión. Hay una falla terrible con la libertad de expresión. Por eso, todos aquellos que en realidad parecen, como digo yo, son todos lobos con piel de cordero. No solamente en los medios, porque los medios hoy en día, vamos a ser sinceros, escúcheme, te voy a decir en secreto acá en la, de la cámara, ah. miren, la gente lee medios locales y está todo el día con esto, este es el medio, y cada y todos nosotros estamos escribiendo y diciéndole cosas a los otros, nosotros somos el medio, así que basta con el tema de medio. Somos la sociedad que tiene muchísimos problemitas. Psicológicos, culturales y demás. ¿Está? Vamos a aclararlo así. Claro que hay algunos que tiran fuerte. Pero en realidad somos nosotros los que estamos todo el día con esto. Elegimos qué ver, qué escuchar. Eh, pasamos mensajes. Sabemos que hay cosas que son mentiras y las pasamos igual porque nos divierte. No a sabiendo de que se puede poner en riesgo cosas, pero... Eh, ni tanto ni tampoco Tampoco es que los otros Te digo porque ellos la tienen clara Cada vez venden menos Entonces hay que ver Los porcentajes de, de lo que la gente El rating de la, de la De la televisión A lo que era cuando yo tenía qué sé, 25 años, bajó Una barbaridad Pero mucho bajó Entonces somos nosotros Todos nosotros O nosotres eh, disculpen, digamos, ya saben a lo que me refiero, toda la sociedad completa que tiene unos tremendos problemas culturales de base y que los sí, tiene que agarrar, yo, hasta ahí llego. Totalmente, ¿No? eh, sí, yo en, comparto lo que decís, hay un gran problema con, con la libertad de expresión y con la dignidad de las personas y quizás, digo para como para, para ir cerrando, eh, y tomando la, la, la no te gusta la palabra tolerancia pero bueno, tomando la, la famosa paradoja de, de la tolerancia de, de, de Popper eh, lo único que no se puede tolerar es justamente la intolerancia ¿no? es decir eh, tenemos libertad de expresión tenemos derechos, tenemos las posibilidades de pelear por una vida digna, lo único que no se puede tolerar es lo que va en contra de esos derechos ¿no? Eh, porque justamente eso nos aleja de una vida digna y va en contra de nuestro valor como seres humanos me parece que ahí está también uno de, de los grandes desafíos que, que tenemos por delante si fortalecer derechos o si dejar que aquellos que están en contra de, de los derechos de, de las personas de las personas comunes como vos y yo, como cualquiera que no se escucha eh, va, van a triunfar y van a eliminar justamente esos derechos que son propios de, de toda persona humana de nuestra autonomía, de nuestra dignidad de nuestra libertad y del respeto que, que merecemos ¿no? y como es totalmente de acuerdo eh, mucho no voy a agregar porque me gustó lo que merecemos que dijo él eh, y le pregunto a usted que nos está mirando que nos mira siempre a vos que nos mirás y de paso te agradecemos. ...¿llevas una vida digna, te pusiste a pensar qué es lo que querés para vos. Eh, te haces respetar, en el buen sentido, ¿eh? te haces respetar. Hablas, contás, les contás a los demás qué pensás sobre las cosas. Nosotros esperamos que sí. Y que si no lo hiciste hoy, lo vas a hacer mañana. Y cuando lo hagas, se te va a pintar una sonrisa en la cara, y vas a ganar años de vida digna, hasta la semana que viene, hasta la semana que viene Lucas, muchísimas gracias como siempre, hasta la próxima Marcelo, y muchas gracias a todos y todas los seguidores y las seguidoras de la obra de Burlingame esperamos la semana que viene para otra edición de filosofía en construcción y a seguir peleando por una vida más digna